Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico y CCTV. Bien, en esta ocasión eh, vamos a hacer un video más para lo que es eh, el controlador OMADA OC200. Aquí lo tenemos. Bien, eh, vamos a iniciar con este video. Eh, este video se va a tratar de cómo conectar lo que es este controlador OC200 de la marca Tepelin a un eh, switch Poe que tenemos por aquí de la marca Hit Vision eh, de 7 puertos y pues prácticamente eh, tenemos conectado también lo que es un pequeño switch de 5 puertos eh, para traer el internet de la parte de arriba que tenemos el servicio llegamos con este cable azul para poder tener disponibles cuatro o cuatro salidas. Bien, a este eh, cable que viene de aquí eh, está conectado a nuestro switch POE, que va a alimentar a nuestro OC200. Entonces, también cuento con un cable de color eh, beige o gris, que va directamente a mi laptop para poder entrar a las configuraciones. Este dispositivo no cuenta o no trae con una fuente de alimentación para poder alimentarse de energía. En este caso, eh, nosotros tenemos que conseguir un cable USB con la salida micro USB para poder conectar este dispositivo y así poder alimentarlo, ¿vale?, en este caso no vamos a usar este cable USB, micro USB para poder alimentarlo. Este cable se necesita un eh, eliminador de esos de celulares o cualquier dispositivo que sea de 5 volts a 1.5 ampere o 1 ampere. Este switch eh, tiene lo que es 48 volts de salida. El dispositivo OC200. Eh, nos dice aquí que soporta PoE pues, desde 36 a 57 volts corriente continua. En este caso, pues va a soportar la de 48, porque su rango es de 36 a 57, ¿vale? Entonces, pues vamos a proceder a conectar este dispositivo a nuestro switch. Vamos a hacer la prueba si nosotros eh, podemos entrar con nuestra laptop a lo que es el OC200 ¿vale? entonces regresamos, perfecto por aquí ya tengo lo que es eh, mi OC200 voy a proceder a quitarlo de de su caja es un dispositivo nuevo aquí lo tenemos lo que es un cable de red y también trae cuatro gomas para poder pegarlas o la parte de abajo de dispositivo y poder colocarla en un lugar vale entonces este pues vamos a proceder entonces a conectar nuestro dispositivo C200 bien voy a utilizar este cable que trae consigo nuestro dispositivo Bien, voy a conectar lo que es una parte del cable hacia sí, cualquier eh, salida y en nuestro dispositivo voy a conectarlo a donde dice Ethernet 1 POE IN o entrada internet o entrada POE, ¿vale? Bien, vamos a conectarla Y pues como podemos observar ya el dispositivo se encuentra eh, encendido y vamos a esperar que eh, el foco, el foco donde dice cloud empiece a parpadear. Una vez que empiece a parpadear nosotros ya podemos eh, verificar si ya el dispositivo se encuentra en línea y pues darlo de alta en, el, en la nube con el número de serie, el número de... Que cuenta en la parte de atrás, perfecto, eh, para comentarles también que el dispositivo C200 una vez que se conecte a alguna red, simplemente con que esté conectado el cable de red a un switch en esta parte, ya eh, no es necesario eh, conectar lo que es un cable para volver a conectar un switch y generar lo que es el controlador el dispositivo en sí ya está conectado en este momento ya eh, puede así estar funcionando aquí le estamos inyectando lo que es eh, corriente y a la vez también el internet ya así con esta eh, forma pues ya eh, puede estar funcionando, ¿vale? Entonces, eh, de esta forma es que se conecta el dispositivo a lo que es eh, de forma eh, de alimentación POE. Y bueno, ya con eso podemos administrarlos y poder controlar los dispositivos eh, en la red, ¿vale? Entonces, eh, vamos a proceder a ingresar a nuestra computadora para poder ingresar a nuestra, a nuestra cuenta cloud y poder eh, visualizar nuestro dispositivo C200 y poder darlo de alta, ¿vale? Entonces, regresamos. Bien, antes de continuar, eh, para mostrarles que el dispositivo debe de estar parpadeando en la opción de cloud, si el dispositivo no está parpadeando, quiere decir que no puede ser eh, agregado o activado en la nube, ¿vale? Entonces, nuestro dispositivo hay que darle tiempo, hay que esperar hasta que el dispositivo ya se encuentre en línea, ya reconozca una dirección IP de nuestra red, ya en ese momento nosotros podemos darlo de alta, ¿vale? Entonces, continuamos. bien perfecto vamos a entrar a lo que es el a la cuenta de a la cuenta cloud de omada controller vamos a ver omada cloud que lo tenemos y vamos a ver nuestra cuenta propia que es la que teníamos anteriormente, eh, yo abrí una cuenta eh, con mi correo electrónico y bueno, y una contraseña. No nos vamos a entrar a la cuenta existente, la mía propia, y bueno, pues aquí ya estamos en nuestra cuenta eh, en la cuenta de la nube del Omada. TP-Link Cloud, controller. Y bueno, pues aquí como ya en un video eh, anterior ya habíamos visto cómo eh, agregar este dispositivo. Vamos a hacerlo nuevamente para que ustedes vean. En este caso ya les enseñé cómo conectar el dispositivo a un dispositivo POE. Bueno, alimentación POE hacia el OC200 ya está prácticamente trabajando encendido y bueno vamos a irnos a lo que es añadir el controlador eh, en seguida de esto vamos a ir a donde dice OC200 en la parte del medio dice añadir y aquí eh, pues nos indica si está parpadeando el foquito LED de Cloud bueno le vamos a dar en siguiente y en esta parte vamos a teclear el número de serie que viene en, el, en la parte inferior de la etiqueta para poder agregarlo vamos a hacerlo bien una vez ya agregado vamos a darle en eh, vamos a escribir la imagen eh, del catchat que es vamos a darle por aquí refrescar, dice que es una R2D, me parece que es un 9, vamos a ver si es esa, perfecto, es la que acabamos de teclear, y bien pues aquí ya nos dice que está añadido nuestro dispositivo, nuestro controlador OC200, vamos a darle aquí en hecho, y pues como pueden observar, aquí ya se encuentra agregado nuestro controlador OC200, eh, el modelo Terminación CEFC95. Bien, en esta parte donde aparece ya eh, la dirección IP que está tomando nuestro controlador, automáticamente esto puede variar, puede cambiar, ya que está en modo DHCP si nosotros eh, queremos que este dispositivo se conecte con una dirección IP estática lo podemos hacer eh, aparece eh, la dirección MAC el estado en línea eh, aparece que el sitio eh, bueno tiene registrado un sitio tenemos registrado un sitio y eh, no tenemos dispositivos detectados ni clientes conectados vale la versión del dispositivo es el 5.0.30 y bueno eh, en la parte de aquí donde dice acción nos aparece que eh, si queremos actualizar a una versión más reciente nuestro dispositivo eh, vamos a hacerlo para que ustedes vean cómo es el proceso una vez que le damos ahí eh, nos va a aparecer una serie de eh, indicaciones que es, la, que, que es lo que va a actualizar eh, a la versión que, que vamos a actualizar, vaya. Entonces, vamos a darle aquí donde dice actualizar versión y vamos a esperar que nuestro dispositivo, eh, nuestro dispositivo se va a apagar y volver a encender para que pues ya eh, el proceso de la actualización pues, surja efecto, ¿vale? Ahorita la versión... 5.0.30 va a cambiar a una versión más reciente. Y bueno, para que nuestro dispositivo eh, funcione correctamente, pues debe de eh, estar actualizado. ¿vale? Aquí como podemos observar, el dispositivo ya se desconectó. Está en el proceso de actualización. Y bueno, vamos a esperar un ratito más. Que se actualice. perfecto mis queridos amigos eh, como pueden observar en pantalla pues ya eh, la versión del eh, OC200 ya cambió a 5.4.7 y bueno pues prácticamente también sigue en línea y ya pues el dispositivo ya se encuentra eh, disponible con la nueva versión y ya solamente nos falta eh, lanzar este controlador para que ya eh, podamos administrar nuestra red y bueno eh, sin más por el momento nos despedimos eh, espero que les haya gustado este vídeo eh, vamos a seguir haciendo más vídeos en caso que tengan alguna duda pueden consultarnos y bueno eh, en el siguiente vídeo que vamos a hacer vamos a ver cómo Adoptar eh, los dispositivos, nuestras antenas, puntos de acceso para poder controlar eh, y unificar nuestra red con un solo nombre. ¿vale? Entonces, eh, hasta aquí nos despedimos. Eh, no duden en suscribirse a nuestro canal y compartir este video por las redes sociales. Suscríbanse, compartan y bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao.